Sin Drek, sin Drek, Briatash, Pastaloy, No debes estar preocupada, siempre serás amada. Seré si tu león, seré si tu protección en la sabana. No debes estar preocupada, siempre serás amada. Seré si tu león, seré si tu protección en la sabana. Oh, with majesty, eres mi blessing, girlie. Eres mi hoy, eres mi mundo. Y a pesar de la tormenta estamos juntos. Mi sol está saliendo, rayo de luz se está resplandeciendo. Porque tu amor es algo bello, como la estrella que cayó del cielo, como se enciende el fuego. Desde el primer momento, fire burning. Le digo a Yalara mercy. Vibra positiva, nunca dejes guiar, de brillar. Hermosura de su alma. Llegas el jardín imperial, reina de mi vida tengamos una dinastía. cuando yo te vi, ese amor royalty, eres mi queen majesty, eres mi queen majesty. No debes estar preocupada, siempre serás amada, seré tu león, seré tu protección en la sabana. No debes estar preocupada, siempre serás amada, seré tu león, seré tu protección en la sabana. Cuando yo despierto Solo quiero ver tu rostro Entiendo de misterios, enigmas de la vida Tú me levantaste cuando yo iba en la caída Pero yo creo en el amor Dame más de tu calor Montame en ese ascensor Latido de tu corazón Por eso no te suelto El ritmo cardíaco está latiendo A veces no lo entiendo Me quita el aliento Estamos construyendo Tú eres mi león a mi complemento No me quieres ver como león hambriento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 Royalty Queen, Royalty Yal Es una reina en una más de las demás Por eso Royalty Queen, Royalty Yal Es una reina en una más de las demás No es facilita, ella es bendita Ella no es mía, a Dios se la pedía Con otro Lion se comporta fría Me sube la autoestima cuando la vida se pone neblina Sin dread, sin dread, briatash. Por Rastaloy echando Sometimes, bless up, more love, more love.